La de Comunicaciones es una empresa mayorista, fundamentalmente dedicada a las redes inalámbricas y específicamente a las redes Wi-Fi, aunque también trabajamos con otro tipo de tecnologías como son el ADSL, cámaras IP y bueno, diferentes, diferentes modelos siempre relacionados con la tecnología Wi-Fi que es nuestro principal, nuestra principal tecnología. Bueno, como novedad hemos traído eh, nuevos productos de un nuevo fabricante que tenemos que es Rukus es un fabricante americano que está ahora mismo aterrizando en España. Y luego de nuestra marca principal, que es la que más vendemos, tenemos también el, el Fiber, que es un, es un elemento destinado a, principalmente al core de las redes, a redes de backhaul, es decir, redes enlaces punto a punto de mucha capacidad, ¿no? por los operadores inalámbricos, que son los, nuestros principales clientes, les sirve para empezar sus redes y dar mucha capacidad a los clientes. ¿no? Luego, como última novedad, que es reciente, también nos ha llegado la última tecnología en, en Wi-Fi, el nuevo estándar que es 802.11ac, es un estándar todavía en fase de desarrollo, pero que bueno, ya tenemos nuestro primer producto beta ¿eh? y que bueno, los, nuestros clientes lo pueden ver en el stand. Bueno, Aslan, eh, lo primero que nos aporta es una oportunidad para reunirnos con nuestros clientes, a los que hace muchos que no vemos, para hacer nuevos clientes, para entablar relaciones con otros proveedores. De hecho, de aquí pues, van saliendo nuevas oportunidades de negocio, nuevos partners, con los que nosotros podemos, podemos seguir en nuestra andadura profesional. Y, y bueno, al final también nos permite conocer gente nueva, eh, estar en en las salas de negocio, dar conferencias y bueno, también de darnos a conocer y dar a conocer nuestros modelos de negocio.